Para Emmanuel Trinidad, viceministro de Deportes, el discurso dirigido el pasado 27 de febrero por Danilo Medina al pueblo dominicano abarcó los temas más importantes. Eh, fue un discurso donde se mencionó la cantidad de actividades eh, que se ha desarrollado, yo creo que un año fructífero en las acciones que se hicieron y los anuncios que sin lugar a dudas van a tener repercusión nacional. La población ha sido demandando un incremento en lo que es los salarios de los sectores más bajos y con el anuncio que hizo el presidente de aumentarle de, un, de lo que ganaban 5 mil a 10 mil, un incremento de un 100%. Si el salario mínimo en el sector público será de 10 mil pesos, amén también de lo que fue el incremento a las pensiones. ...que eran 5.000, que la dejó el compañero Leonel Fernández... ...que la subió como mínimo 5.000 y ahora van a recibir mil ...lo cual significa que es un incremento de más de un 75%. Y si enumeramos, por ejemplo, lo que son las del de 9 9.11... ...para acá, para el nordeste, lo que son la rehabilitación de... de, de, de, de, de los hospitales, eh, las tan tendidas que llevan más de 2 millones de niños en las escuelas están en entendidas, lo cual significa de un ahorro considerable para los sectores de la población porque mandarán a sus hijos a, a las escuelas y no tendrán ningún tipo de preocupación en materia de merienda y almuerzo. Trinidad, al preguntarle sobre la percepción de la mayoría de los dominicanos de que el discurso de Danilo fue relacionista, dijo lo siguiente. Eh, el hecho el, que el presidente haya dicho que con eh, lo que tiene que ver con la repostulación hablará en marzo, bueno ya entró marzo, estamos en marzo y esperemos a ver. Yo creo que en gran medida eso beneficia al partido de gobierno, al PLD, al que pertenecemos, porque prácticamente los ojos de la población lo que ve en función de lo que es el PLD. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.